El lío me pena ¡Ah! con un nuevo se vio siempre, aunque cuando estoy feliz muestro los dientes. Ando con Daniurka, capolete y delincuente, pa' la misma culta, sabores diferentes. Con los nervios nerviosos no pierdo el control. Callado como siempre, no molesten a un rockboy, Inquieto, eh, hasta que salga el sol. Bien ganado, wey, de money, money No pasa nada si no quiero, siempre con un tumbo callejero. Me voy cuando se me acaba el dinero, ey. pero la cuenta nunca llega a cero. Ey. ¿Cómo hacemos? Ey? ¿Cómo hago? El trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo. Por armar el relajo me pagan siendo fajo, Camina de derechito, cuidado con el trago. ¿Y ¿Cómo hacemos? Ey? ¿Cómo hago? Si te vas a escapar, yo te espero por abajo. Era una fiesta y y mira lo que se trajo: ey. un ron puro par de hielos y una vano. Me alivia mis problemas. Con un traguito puro, olvidando todas las penas. Double cup, double cup, eh. Siempre ando ganado, siempre ando la criado, siempre ando rascado, siempre. Siempre ando ganado, siempre ando la criado, siempre ando rascado, siempre. Ando... Eh. Ey, siempre ando con me yeah. Esperando a que se prenda, yeah. Con los míos de parranda. Buscando quien me venda, 5 uh, gramos pa' fumar esta noche. Sin creer en nada, la policía que me lo. Una mari envuelta en el coche, detrás noche en la valle el coche. Oh shit. Los ojos chinos como Liu Ken, quemando un fling con los friends. Fuego como alzarte, si ven un alcabalato todos dicen. Requisan, pero no consiguen nada. Todos ten en el coco y la mirada. Uh. Delata pero no nos delatamos Los liriqueamos y luego nos largamos Más nada Sacamos lo que queda en la caleta Prendemos vidrio abajo a los boletas Si quieres fumar, fumamos hasta que amanezca Voy a prender otro así que pásame la yesca uh. Rápidamente todo se vuelve humo Rápidamente quedamos en slow-mo uh. Todo me da risa cuando fumo, nos dicen rasta y creo que lo somos. Uh. Siempre ando ganado, siempre ando la criado, siempre arrebatado, siempre, siempre ando ganado, siempre ando la criado, siempre arrebatado, siempre.